¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pikachu... ¿Eh? No. ¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Isle Pintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Estamos en la entrada de la... la... la... liga Pokémon y Pikachu nos ha querido acompañar y por supuesto este tipo de vídeos de la liga Pokémon lo hago con cámara, ¿vale? Vamos a entrar ya a la liga, estoy un pelín cagaete... Pero vamos a ver qué pasa. Ahí está Kukui. Bien. Ni uno, ni dos, ni tres. ¡Cuatro! En cada región de este mundo hay una liga Pokémon coronada por cuatro entrenadores. De fábula, el alto mando. Pikachu, ¿te puedes rodar un poquito para allá? Eso. ¿Qué te hacía a media vista? Ahí. ¡Pikachu! Nada. Mientras Pikachu se coloca... Que no, me gusta que se vean las do, los dos ojitos. Así, así Pikachu. Ahí estás, que te cagas. En Alola también hemos designado cuatro, entrena cuatro entrenadores para celebrar nuestra propia liga. No a salir hasta que logres derrotarlos a todos. O la pifies tú en el intento. Suena difícil. Suena muy difícil. Vamos un poquito más para acá ellos. Ahí, a mitad... Y es un chupacama de hostia. Venga, no seas tímido. Eres un entrenador fabuloso y además tienes a mi Mikio a tu lado. Sí, gracias a Dios que tengo a mi Mikio. Ánimo, estoy seguro de que no vas a poder... Nos vas a ofrecer unos combates Pokémon espectaculares. Que la suerte te acompañe, Slipintora. Bueno, bueno. No sé ni por dónde empezar. Ahora, a todo esto, estoy un poquito mmm, cagaete, ¿vale? Porque eh, había leído que eran los Cajuna pero solamente he visto tres Cajunas, la cuarta Cajuna sería la de la, la de la Isla Pony, que se acaba de, de nombrar ella misma Cajuna, así que me imagino que será ella, porque tiene que ser Caudan, eh, eh, Mayla, no me acuerdo quién era la tercera Cajuna, la de la Isla Ula, Ula? No me acuerdo quién era Creo que es la chica esta de tipo fantasma Y por lo tanto la, la última sería eh, La de tipo tierra Entonces lucha, roca, fantasma y tierra eh, Vamos a empezar por este O por este No sé, yo soy más de izquierda Así que empezamos por izquierda Y aquí hay un símbolo de lucha, vale Este tiene que ser Caudan El abuelo de Tilo y contra la lucha usamos a Romel, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Podemos usar a Romel o a Carla. Cualquiera de los dos. Vamos a probar con Romel. Recordemos que no puedo volver a curar a los Pokémon. Así que mmm, lo llevo un poco chungo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Que la suerte me acompañe. Que la fuerza me acompañe. <ríe> que caudales de emoción. Este, este señor era el señor Canario. Va, se cerró. Ya, ya, me, ya me puso aquí el terreno de lucha de la luchada. Chacho, chacho. Pues nada. A ver. Soy gaudán Cajuna. El miembro del alto mando. No pienses que voy a tener compasión contigo. Voy a tener toda... Voy a poner toda la carne en el asador. En el asadero Uy, qué miedo. La escenografía está que te caga. Ahora vamos a hacer la lucha canaria. <ríe> bueno, ¡ay! Caudán del alto mando te desafía con cuatro Pokémon. O sea, son cuatro de alto mando, cuatro Pokémon. Saca Hariyama. Mega Rommel. Tú puedes ahí. ¡Pam, pam, pam! A ver, Romel, No sé si Jarilla es el más fuerte Pero vamos a usar Carantoña Y Jarilla va fuera Muy bien, Mimikyu Eh, Romel. Aquí tengo a Pikachu apoyándote Sé que lo odias, pero bueno A ver Carla también, vale Que también era la segunda al mando Car Cravo minable Cravo. Vale, me, esta es la evolución de Crab Brawler. Por, por lo tanto, también será de tipo de lucha. No vamos a cambiar. Seguimos con Mimikyu. Uy, qué mono. <ríe> eh, carantoña. Carantoña, te vas a comer una carantoña. Uy, toma ya. Martillo de hielo. Uf. El disfraz de Rommel se me va a la porra. Ya no estoy tan seguro. Ahora estoy un poco más tenso. Y usamos. Carantoña. ¡Lo sabía! Sabía que iba a usar eso. ¡Mierda! Carantoña. ¡Bien! ¡Yeah! Muy bien, Romel. Te está ganando la comida esta noche. Anto al 61. Poligrath. Es tipo lucha, pero también es tipo agua. Así que vamos a aprovechar eso. Y vamos a meter a Anto. Aprovechar esa dualidad de tipo. Y vamos a usar una hoja aguda. Y polirro afuera. Muy bien, Anto. Primip. Solamente lucha. Venga, vamos a, a seguir con Anto. Y vamos a usarle un pájaro osado. Ey, primi. Hostias, persecución es chungo, eh. Uy, con el pájaro osado no va, no va a morir Anto, ¿no? Hay un autosuicidio. Hostia, que tengo que utilizar a Anto para más cosas. <ríe> Bien. Chao pescado Pero Anto uh. Bueno, después offline off ¡Beware! Uh. Uh. <ríe> Beware, que es tipo lucha nada más Que se come un cara Antoña así O mejor, es el último Pokémon así que el poder Z Se tiró un peo. Eh, poder Z. Arruma considerar <ríe> Yo no sé hacer la mierda hasta el corazón, pero bueno. Vega Romel. Hazle un arrumaquito. Arrumaquéalo. Dios, palabra para el diccionario. Arrumaquéalo. Beware, nos vemos Beware fuera Y fin Caudan ha perdido Dice, he podido sentir la fuerza La fuerza Que, que has adquirido en tus personajes En tu peregrinaje por Alola Te fuiste de senderismo por ahí Muy bien Ay que gay todo Queda carco arco irisiado todo. Si se produce el equilibrio adecuado entre los nuevos y. Entre los nuevos y los viejos. Pues nace un, fu un futuro radiante. Esa es la sensación que me da. Que me ha transmitido este combate entre alguien tan joven como tú y alguien con, que peina canas como yo. Está todo viejo. Pues. Ne Chao, Kadán. Voy a teletransportar. Bien. Pues nada, vamos a ir dejando esto por aquí. Y el siguiente será este a tomar. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo que será muy probablemente muy poquito tiempo. Pues nos vemos en el siguiente. Adiós. Pikachu Alola. <ríe> alola a todos.